Eh, buenos días, buenas tardes, buenas noches a este programa de demonios eh, que viene tocando, digamos, distintas. Eh, situaciones tópicos de lo que viene pasando con la pandemia. ¿no? Hoy queremos eh, eh, conversar, digamos, sobre eh, asuntos que tienen que ver con el arte y la pandemia. ¿no? Y fundamentalmente tenemos un invitado muy especial para hablar sobre el teatro, el quehacer del teatro también y en relación con la pandemia. Entonces hemos invitado a... A Emilio Samuel Ramírez, eh, fundador del Teatro Experimental de Fontibón, eh, uno de los grupos, digamos, emblemáticos eh, del teatro callejero, del teatro comunitario, que eh, ya, eh, digamos, al año de hoy tiene 42 años de, de trabajo. ¿no? Bienvenido, Emilio, a, a Demonios desde de abajo. Muchas gracias, Carlos Iván, muy amable, qué chévere. Emilio, un poco para contextualizar, digamos, a quienes ven eh, Demonios, eh, quisiera que me, me, me contaras un poco brevemente sobre eh, el TEF, el Teatro Experimental de Fontibón. Eh, ¿Quiénes son? ¿Qué es lo que hacen eh, en este mundo, digamos, de, del, del arte teatral? Bueno, a ver, el Teatro Experimental de Fontibón nace por allá en 1979 con un grupo de varios muchachos, unos 20 quizás o más, eh, que querían decir cosas políticas, pero a través del, del, de, de un medio diferente al que siempre se hacía, y, es, y era, es el teatro. Entonces ensayamos hacer teatro sin tener ningún conocimiento de él, y, y, y del teatro callejero, puesto que en ese momento, ya, aunque ya existían eh, grupos como La Candelaria y otros en Bogotá, eh, no teníamos una sala, era muy difícil en un contexto popular invitar a la gente a ver, a ver teatro, porque eh, nosotros incluso eh, ya habíamos visto algunas obras, pero estábamos hasta ahora digámoslo, conociéndolo. Entonces la mejor era, manera era hacer teatro de calle, y para eso pues conseguimos unos amigos que hacían, que hacían teatro, se llamaba el Teatro Circular, de los nombres que recuerdo es el de... Bueno, ya la memoria empieza a fallarnos, eh, pero de este círculo teatral eh, con, hicimos una primera que se llamó, eh, basada en un texto de Juan Rulfo que se llamaba Diles que no me maten, eh, para la calle, un poco difícil adaptarlo, pero fue como un buen resultado y, y digamos lo que a partir de ahí nos, nos quedamos con el teatro. Eso fue como los comienzos eh, y siempre quisimos estar como influyendo en, en, el, en el contexto social en el que nos movíamos, que era nuestro barrio, Fontibón, es, eso fue lo que, ese fue el comienzo. Eh, hoy emilio ¿cómo, cómo, cómo está el grupo ¿Qué, digamos eh, eh, eh, cómo se ha ido consolidando el grupo qué es lo que hacen digamos en, en, en los últimos tiempos eh, que, que digamos los ha ido eh, perfilando como un grupo eh, con otros en bogotá y en el país eh, como uno de los de los grupos digamos eh, emblemáticos del, del teatro comunitario bueno eh, pues lo que, digamos, como esa, aquella concepción política de lo, de lo, comunitario quisimos hacerla, digamos, real en el sentido de, de, de trabajar con los chicos, esa idea de, de la solidaridad del grupo, de las personas, de, de, de, de, del, del trabajo en equipo, pero también de la ayuda, de la ayuda en equipo. Y digamos lo que hoy, al día de hoy, hemos podido mantener esa, mantenernos pues dentro de esa, digamos como dentro de esa filosofía y dentro de esa práctica, nos ha permitido resistir, digámoslo así, con los chicos con los cuales nos movemos. No todo el mundo ha sido digamos ha confiado y ha creído en la, en, la, en la práctica del teatro porque generalmente se enseña como una actividad individual como, como, como digamos los actores van de un lado para otro, como los músicos entonces la, la, la conformación del grupo es, es muy difícil muy difícil, pero con quienes estamos actualmente hemos logrado sobrevivir eh, gracias a eso ¿no? a esa idea, y pues eh, eh, Hemos estado trabajando aquí en, la, en nuestra localidad. Eh, se ha dificultado un poco el trabajo en las calles por muchas restricciones que hay, muchas dificultades, y, y, y pues dentro de, de esas dificultades hemos logrado conseguir una salita, que es donde estamos prácticamente haciendo toda la práctica del teatro. Eh, Emilio, eh, ustedes, digamos, y otros grupos, la misma los mismos grupos clásicos, digamos, la Candelaria, la Corporación Colombiana de Teatro, eh, venían en una, en una emergencia, digamos, potente de acción, de, de crecimiento, eh, nueva gente escribiendo eh, obras teatrales, desarrollando distintas actividades, eh, tanto en calle como en sala, y de pronto aparece este asunto de la pandemia. Eh, ¿Qué pasa ahí? ¿Qué ha pasado ahí con, el, con ustedes, con el teatro comunitario, con el teatro de calle, en general con el arte teatral, qué ha pasado en relación con la pandemia y, y las medidas también que eh, eh, se, se han ido tomando eh, eh, a partir de pensar la prevención de la pandemia a partir del Estado, digamos, y de los eh, lineamientos internacionales? ¿Qué ha pasado con el arte teatral en este año tres meses que, que llevamos del asunto. Bueno, eh, pues a, a todos nos sorprendió como la, la, la nos, nos vimos como sorprendidos de un momento a otro, eh, llegó todo el tema de la, del confinamiento, eh, nos tocó, eso hizo variar como las dinámicas que veníamos de encontrarnos, que veníamos haciendo de encontrarnos, de trabajar, de, bueno, de producir, de, de realizar proyectos con, con, con algunas entidades, desde el, estaba encargado de esto como el IDARTES. Entonces, entonces nos tocó variar, variar todo. Eh, mmm, aparecieron algunas, mmm, digamos, eh, seguimos produciendo eh, al principio cada uno desde su casa. Nos veíamos virtualmente, dialogábamos, eh, hablábamos de lo que se estaba haciendo, eh, pero era muy incierto eh, cuánto iba a durar todo esto. Eh, no te, creo que nadie tenía perspectiva de, que, de, de cuánto tiempo teníamos para, para de, de, de, sí, de pandemia. ¿no? Se fue alargando, se fue alargando y, y fue creando cada vez más problemas. Lo que nosotros hemos eh, es, sabido comunicándonos con los otros grupos es que muchos tuvieron que cerrar sus proyectos de sala porque habían varios grupos que ya que habían logrado gestionar en arriendo, Casi siempre en arriendo, pues su propia sala tuvieron que cerrarla. Algunos que no tenían sala, de todas maneras, tuvieron que, que parar lo que estaban haciendo y dedicarse a hacer otra cosa cada persona individualmente. Eso fue muy difícil en general para, para, el, para, para digamos, como para toda la, la, la gente que, que conocemos y que estaba haciendo teatro. Porque, pues, digamos, los recursos que tiene la gente son al, al día, ¿no? Tiene, no tiene recursos para sobrevivir largo tiempo, entonces tuvieron que, que, que cerrar. Nosotros, afortunadamente, teníamos como, un, teníamos como una especie de ahorro que, que, que habíamos logrado hacer a través del, de, de, de algunos proyectos. Habíamos aprendido de antes, que si no guardábamos eh, algo de lo, que, de lo que se tenía y nos dedicamos a gastarlos, pues esto con pandemia o sin pandemia siempre, siempre es una cosa que fluctúa, a veces entran recursos, a veces no. Entonces habíamos aprendido y nos sorprendió la pandemia un poco, digámoslo, con algunas posibilidades de, de resistir. Eh, el Estado... A través del IDARTES, el Estado Distrital generó mmm, algunas ayudas que, a través, que realizó a través de concursos. ¿sí? No fueron ayudas directas, fueron a, a través de concursos. Lo primero que abrió fue una convocatoria que se llamaba Crear en Casa y, y que invitaba, digámoslo, a la, a, la, a la creación individual, no a la... No a la, no a la no tenía en cuenta como, como los, los colectivos, sino era como el que ganara individualmente, pues eh, ganaba, y el que no, pues eh, a resistir como fuera el asunto. Nosotros participamos en, en, ese, en, en, en, esa, en esa convocatoria, aunque sabíamos que, pues, que por ahí no era el, no era el camino, o sea, no, no, no, el Estado no creó una política, digamos, de ayuda realmente. Durante esa durante ese tiempo, pues eh, eh, el IDARTES entregó algunas eh, a, ayudas de mercados y cosas esas en el momento más duro, pero eso no fue, digamos, fue muy, muy, muy poco lo que, lo que lo que lo que repartió, digámoslo así, entre los entre los diferentes grupos de, y las personas. Emilio, eh, discúlpame, ahí te, te, te, te repregunto una cosa eh, para, para ampliar un poco esta visión de, de, de cómo el Estado ha estado eh, eh, apoyando o no, digamos, a, a, a los grupos que, que hacen teatro, pero también que hacen, digamos, otro tipo de actividades eh, relacionadas con el arte. Eh, una de, uno de los asuntos que se promovió desde el plan de desarrollo de... De este gobierno, el gobierno de Duque, fue el tema de la economía naranja, que además estaba con la cosa de que Duque era uno de sus eh, eh, principales. Eh, principales, digamos, defensores y creadores. Y se hablaba de la, de la economía naranja, pensando el arte como un asunto de, de gestión y de consumo eh, masivo y de eh, promoción, digamos, de las artes, incluyendo el teatro. ¿Eso cómo, cómo ha sido, cómo ha funcionado? ¿Cómo, cómo es ese asunto? ¿Cómo han sentido ustedes esa eh, política, digamos, que supuestamente está, eh, eh, tiene un papel, digamos, central en el, en el plan de gobierno de, de Duque? Sí, pues digamos lo que desde incluso antes de la pandemia habíamos estado mirando todo el tema de la, de la economía naranja, nos reunimos incluso con los grupos, eh, leímos el, el, el libro que, que sacó Duque y su amigo, que no recuerdo el nombre, pero yo, yo particularmente lo leí personalmente y, y era una cartilla, una cartilla donde decía que, que, que, que en Hollywood y en Broadway eh, se movían no sé cuántos miles de millones de dólares y que eso era una berraquera. Pero nosotros no somos ni, ni, ni Broadway ni Hollywood y, y, la, y, la, y, la, y la idea de ellos era la producción en serie. Eh, como, como, como una forma industrial de hacer como estas cosas culturales, que puede funcionar de pronto para imprimir algunos libros o para hacer discos, pero que realmente en ninguna de las artes se puede hacer de esa forma porque, porque no es posible sacar copias de, de, de, de, de, de obras de teatro, eh, para, para, para presentárselas al público porque pues, la gente no, no lee dramaturgias, que son que es lo que se puede imprimir, no lee dramaturgias, el teatro es algo vivo. Eh, eh, eh, comprobamos en la pandemia que hacer videos de, de las obras de teatro también es muy dificultoso, no es lo mismo presentarlas en vivo que, que, que, que hacerlas en eh, eh, eh, filmadas o grabadas. Entonces, pues eh, esto de, realmente de la economía naranja la gente la ha sentido como algo, como algo lejano a lo que nosotros eh, eh, esperamos, eh, ni los músicos, ni nadie. La, la, la, la, la, la, a nadie le ha servido como esa idea porque no, realmente su idea es de la producción en serie. Y, y nadie produce en serie, en serie ninguna de las cosas artísticas, ni cuadros, ni, ni, ni, ni, ni obras de teatro, ni música, de pronto a través de los discos, pero los discos no compensan el, el trabajo que hace la gente en vivo. Eh, eso, eso fue lo que sentimos con el tema de la economía naranja. Emilio, eh, una de las cosas que se, que se ha visto, digamos, en los últimos años con los, eh, con los artistas, ¿no? incluyendo, digamos, los de teatro, pero también uno ve eh, gente, por ejemplo, que participa en, eh, en los programas, digamos, eh, de la televisión nacional, en los grandes canales, eh, muchos actores, actrices, gente de la música, que todo el tiempo están, están eh, poniendo de presente la la inseguridad en la que viven los artistas, ¿no? que no es una inseguridad, digamos, del, únicamente del gremio artístico, sino en general del, del 60% de la población colombiana que no tiene empleos formales. Eh, teóricamente eso, digamos, se estaba moviendo, el gobierno estaba respondiendo con la idea de, de brindar eh, aspectos, por ejemplo, de seguridad social en salud tan clave en la pandemia, ¿no? Eh, seguridad sí. social también en términos de, de que los artistas pudieran acceder, digamos, a, a pensión cuando ya llegaran a una edad en que eh, eh, disminuye también la actividad y la posibilidad de insertarse, digamos, en procesos artísticos. ¿Cómo está ese asunto? ¿Cómo es hoy la seguridad social, tanto para salud como para pensión, digamos, de, de ustedes y del conjunto, digamos, de artistas de teatro que conocen de, de los grupos comunitarios en Colombia? Pues no, eh, realmente la mayoría de, de, de personas de estos grupos están afiliados a la seguridad social de manera individual. Eh, tienen que cotizar como cualquier, o, o, como cualquier otra persona, pero con la dificultad de que... De que, que de, no, no son diferentes a las de los demás, como tú dices, Carlos, sino es igual al resto. O sea, andamos de un, de un, de un contrato en otro, de una de un empleo en otro, entonces es, es, es muy difícil eh, la cotización, no existe un plan, digámoslo especial para la, la pensión de los, de los artistas, o sea, el que puede pensionarse de al, con, individualmente como, como pueda lo hace, pero no, pero es, digamos, lo, eh, se padece de lo mismo que, que, que, que, que, que, que padece el resto del pueblo colombiano, que tal vez... Digamos, esa es la enseñanza que, que nos ha dejado la pandemia a, a, a, los, a la gente que trabaja en el gremio Artístico, porque de alguna manera u otra, también la gente se cree, creía que, ten, que tenía eh, algunos eh, privilegios especiales. Y nada, se dio cuenta que está como todos, que es un trabajador más, que es una persona igual a las otras con las mismas, con las mismas eh, dificultades, y, y digamos lo que, que, que también los cuestionó, los cuestionó de alguna manera en la participación en las, en las digamos, en las luchas que, ha, que se han dado en medio de, de la pandemia, en toda la lucha social que ha ocurrido en el país. Mm, más sin embargo, yo, yo percibo que no es, que no, que su participación no ha sido tan, tan digámoslo, tan numerosa como debía ser, ya que padecen todas estas mismas cosas. Es más, hemos visto a los, a, a, a los más famosos a veces participar más que a los que, que, a los que trabajan, digamos, en las comunidades o en el teatro comunitario. Emilio, tú nos has, nos has mostrado una situación, digamos, que es crítica y que se se profundiza, digamos, con la pandemia para, para el teatro y para quienes hacen teatro. Y estamos hablando de un grupo que lleva 42 años, que ha logrado cierta consolidación, digamos. Tú nos decías, nosotros, digamos, en el aprendizaje fuimos eh, eh, construyendo también unas posibilidades de ahorro para tiempos de crisis que no se relacionan únicamente con la pandemia, sino crisis sucesivas en el ámbito artístico uh -huh. frente a políticas que eh, eh, se, se explicitan como las grandes políticas, pero que en la realidad no funcionan, eh, para grupos como el de ustedes, ¿no? Y, y otros grupos, digamos, que conocemos y se consolidan. Pero, ¿qué está pasando, digamos, con eh, también estas nuevas generaciones? Digamos, tenemos varias. Eh, eh, facultades, varios programas de teatro, por un lado, eh, en, en las principales ciudades, pero también tenemos una explosión de juventud que está buscando en el arte eh, eh, posibilidades, digamos, de expresión, pero también de vida, de, de hacer su proyecto vital ahí. Eh, si esto está pasando con los grupos más, más consolidados, ¿Qué está pasando con estos nuevos grupos de jóvenes que apenas están comenzando? ¿Cómo es la situación de, de, de, de, de esos chicos y chicas que están buscando en el teatro, en la música, en la pintura, eh, las posibilidades de proyecto de vida en Colombia? Bueno, yo, yo realmente lo, lo que veo lo miro a través de lo que ha sucedido en el paro Y creo que eh, son principalmente los jóvenes que... Eh, incluso creo que también los que están en las universidades y que han estado, que están digamos eh, estudiando y metidos en el tema de las artes, los más jóvenes, los que más han propiciado esos encuentros con otros, porque eh, en particular eh, el, el, el en las universidades, todas, todo este tipo de cosas se enseñan de manera individual, no es como, como, como, como si formáramos ingenieros que van a ganarse la vida particularmente y, y un poco el tema de las artes, de la música y del, y del, y del teatro especialmente y de la danza son, son, son cosas que, que, van, eh, que, que son particularmente colectivas y creo que los jóvenes lo han entendido much, mucho mejor que los más que los más eh, que los más viejos creo que lo pues es mi percepción es por lo que vi en la participación digámoslo en en, en en las manifestaciones había grupos de danza grupos de música las batucadas grandes eh, muchachos y muchachas muy jóvenes que estaban participando allí que, que creo que, que han venido también captando que la cosa no está tan fácil, que, que, que está muy difícil las, las perspectivas de supervivencia, de, de seguridad para ellos, y, y, y veo que, que, que, que están contradiciendo de, de alguna manera también la, pues esa formación, ¿no? esa formación que se hace de manera individual y que... Y que, y que y que reclama pues la actividad colectiva, no? Lo vimos en el paro. Emilio, tú pones ahí de presente un asunto que es eh, el, el, digamos, el, el teatro y la movilización social, la protesta social frente a situaciones, digamos, que que eh, está viviendo el país y, y está viviendo a partir de la profundización de la crisis que produjo la pandemia digamos desde la experiencia del TEF, desde tu propia experiencia de todos estos años, eh, eh, también recogiendo la experiencia de la participación de, de actores y actrices y de, y de otros artistas en, en la crítica social, eh, ¿cuál crees que sería el papel que tiene hoy el teatro? ¿no? Eh, y digamos el arte en general, en contextos tan complejos como los que vive Colombia, digamos, eh, y que tú has delineado algunas cosas que has... Visto, digamos, en la, en la protesta social. ¿Cuál sería ese papel eh, que tendría que jugar el arte eh, frente a la sociedad en contextos, digamos, tan complejos y críticos como los que vivimos hoy en el país? Bueno, nosotros eh, hicimos aquí con los chicos de la primera línea de Fontibón una función de una obra que se llama El Torbellino Comunero, que recoge la... la la, pues todo lo que pasó en la revolución de los comuneros, pero desde una investigación que nosotros hicimos, o sea, eh, que paradójicamente se parece mm, esa situación muchísimo, o no es una paradoja, es, es como la realidad que esa situación de hace 200 años se, se parece mucho a lo que está pasando ahora. Eh, eh, eh, en la sala que, en la que caben 55 personas vinieron como 150 entraron esos esas eh, en, eh, esas 55 eh, un poco cómo te digo eh, eh, apretujados a pesar de la, de la pandemia ya estábamos un poco más relajados digamos con ese asunto de la, de la del confinamiento ya estaba saliendo la gente eh, y los otros se quedaron afuera pero el, el, el, el, yo creo que en medio de estas co cosas tan complejas nos indica que, que las artes eh, y en especial el teatro y en especial, digámoslo también, como el, como el teatro del oprimido, que es la posibilidad de que la gente tiene de hacer teatro aficionado, que, que, que es una maravilla que la gente lo, lo pudiera hacer y lo adoptara como práctica para hablar de las cosas que todos los días nos afectan. Eh, es muy importante para, para, para este tipo de cosas, es más, eh, a, creo que la, las cosas que reunieron mayor cantidad de gente fueron donde había actividades culturales y, y, y vimos también que en las, que en las actividades culturales, eh, eh, digámoslo así, se politizaron aún más, la, eh, estuvimos en un barrio eh, de aquí que se llama Casandra, en un encuentro con diferentes grupos y con las comunidades en una feria de artes, artesanal y todo eso y la gente gritaba consignas y volvió el acto cultural una cosa política que a mí me pareció muy, muy, muy importante, muy chévere porque a veces eh, hasta eh, eh, eh, teníamos miedo de decir y de, y de hacer ciertas cosas eh, se escuchaba la las canciones aquellas clásicas de Velas Chao y, y, y El Pueblo Unido jamás será vencido se popularizaron de una, de una manera impresionante. Eh, entonces yo creo, que, yo creo que, que las artes sí tienen un papel fundamental también por lo que vemos en Cali de, de, de, del, del tema de tapar los murales y la gente los volvió a reun, se volvió a reunir. Con, con base en actividades artísticas cantando esto, y volvieron a pintar a pintar los murales de una forma o sea, muy muy amorosa, porque era muy, muy, muy pacífica también, pero muy fuerte en el sentido de, de la determinación a ir a hacer este tipo de cosas sí Ok, Emilio tú, tú has puesto aquí un, un elemento eh, eh, eh, clave, digamos, del, del, del papel, digamos, del arte, del teatro, del muralismo, de la música, eh, en, el, en la protesta social, eh, donde los jóvenes, digamos, han sido, eh, eh, para utilizar la, la, la, la expresión teatral, teatral, digamos, actores y actoras relevantes, ¿no? desde la experiencia, digamos, del, del TEF y tu experiencia, eh, ¿qué les dirías tú, digamos, de manera eh, resumida para ir cerrando el programa? ¿Qué les propondías tú a esos jóvenes que hoy están eh, eh, saliendo, proponiendo, escribiendo, actuando, cantando? Eh, eh, ¿Qué les propondías frente a lo que habría que hacer para... Eh, eh, seguir impulsando y seguir eh, eh, eh, avanzando y, y enfrentando la crisis en la que nos encontramos. Bueno, yo, yo lo primero que, que propondría es que es, es la paciencia, no nada se logra de un día para otro, eh, la paciencia, o sea, se ha resistido en estos meses con todo esto, pero eh, también hay desgaste, entonces para evitar ese desgaste es la, la paciencia, pero también eh, que no se olviden nunca de que es en, de que es el en colectivo, o sea, eso de encontrarse unos con otros es el momento más importante para, para la para para digamos es el aprendizaje. Creo que ellos dieron un mensaje muy claro lo, lo vimos ahí que era el encuentro colectivo eh, y o sea eso como como como pilares de, la, de, lo, de lo que deben hacer, la paciencia y el encuentro colectivo, no olvidarnos de eso porque, porque lo, lo que ha, la, una forma de, de golpear a la gente es la división y el individualismo, siempre nos ha, siempre nos ha sucedido eso y, y, y el querer ver las cosas ya para el otro día y, y nosotros pensamos que, que, que ya, los más viejos Consideramos, llevamos un, ¿no? un poco de décadas donde se ha aspirado a todo eso, y, y, y, y hasta ahora, eh, creo que para todos, para ti también, para todos los que tenemos ya algunos años, nos hemos dado cuenta que este momento que pasó ha sido único. No lo, no lo habíamos experimentado en ninguna otra, eh, en ningún otro momento de la historia, sino hasta ahora. Y creo que se ha resumido eh, con, con errores también, ¿no? pero se ha. Se ha, se ha los chicos lo han venido eh, recogiendo de una manera eh, muy inteligente ¿sí? entonces es seguir con esa inteligencia y con finalmente, esa paciencia vida, y ¿sí? finalmente tú, tú hablaste ese rato lo, lo, lo tocaste de, de, de paso pero quisiera que, que, que me resumieras muy rápidamente eh, un, un, un asunto que, del cual tú hablaste digamos que ha sido también un un, un signo del trabajo del TEF en los últimos años que es el tema del teatro del oprimido ¿no? dentro de muchas posibilidades que tiene el teatro eh, eh, de ligar el arte con los problemas comunitarios, con los problemas sociales con la movilización con la conciencia social ligar digamos el, el arte a los problemas cotidianos de la gente está esta propuesta digamos de, de, del, del dramaturgo brasilero Augusto Boal, que se llama El Teatro del Oprimido, y que jugó un papel fundamental, digamos, en Brasil en muchos países, pero en Brasil en términos de la dictadura, muy ligado a Freire y la educación popular. Eh, ¿Qué es eso y cómo ustedes lo han utilizado en este tiempo, eh, eh, también como un elemento para contarle a otra gente que está haciendo cosas de esta posibilidad que existe? Bueno, pues el Teatro del Oprimido es, es, es una metodología muy interesante donde la, la, la, se hace la, las obras se crean colectivamente y se, y se producen a, a, a través de las em, experiencias de, que ocurren en la vida cotidiana. Es como la, como la de la vida cotidiana se extrae todas lo lo, las contradicciones que tenemos en la sociedad, eh, como son... Por ejemplo, el racismo, el machismo, todo esto que impregna todos los conflictos sociales, los recogemos de ahí, los ponemos en escena y lo más importante es que todo el mundo con, con, con un poquito de entrenamiento y, y, y de ganas de jugar lo puede hacer. Es más, a nosotros nos gustaría que el teatro fuera... El, el, la posibilidad de que la gente se encontrara en todos momentos de la vida, en la familia, eh, en, en, en cualquier reunión, porque es la posibilidad de teatralizar todo aquello que nos afecta y devolverlo como un espejo a, a, a, a nuestros compañeros y a nosotros mismos. Eso sería. Emilio, eh, de verdad muchísimas gracias. ¿no? ¿No? Un, un saludo afectuoso desde, desde abajo mío, pues a ti y a todo el, el grupo del TEF, eh, eh, muchísimas gracias por compartir con nosotros la experiencia y esas posibilidades también que ustedes ven, digamos, del teatro ligado, digamos, a, a este contexto tan complejo que estamos viviendo en Colombia. No, Carlos Iván, a ti muchas gracias, eh, muy amables por este momentico y pues nada, a ver si de pronto con un granito de arena podemos hacer mejor esta Latinoamérica que ahí empieza, tiene muchas... Muchas posibilidades, muchas cosas bonitas por hacer ¡Ay! Son unos animales horrorosos Y feos ¡Ah! Son rústicos No tienen cinco de elegancia Y de clase como la mía ¡Oh! Pero esta orquestica Esta orquestica se les va a acabar De una vez por todas Ya lo verán ¡Ya lo verán!